Muchachos, el día de hoy abrimos esta sección que se llama preguntas de la semana son preguntas que le hacen los jugadores a los desarrolladores de Marvel Snap en el canal del Discord oficial del mismo juego, entonces, ¿qué es lo que hace Marvel Snap aquí? lo que hace es recopilar las la preguntas, se podría decir, más relevantes que le han hecho a los desarrolladores con la respuesta de los mismos desarrolladores, y eso está bastante interesante, porque aquí lo que podemos ver son más o menos cuáles son las intenciones de los desarrolladores con ciertas cosas a futuro de del juego e inclusive mejoras actuales también que el juego puede ir teniendo con el paso de los días entonces comencemos a revisar pregunta por pregunta y veamos qué cosa tienen los desarrolladores para decirnos sobre lo que le pregunta a la gente he hecho un poquito más grande el texto muchachos para que también ustedes lo puedan leer conmigo y aquí dice no la primera pregunta tenemos una estimación de cuándo se llevará a cabo una mejora en la adquisición de, de tarjetas en este caso de cartas acá lo que se está refiriendo es justamente sobre las cartas nuevas que van llegando al juego no en este este caso ahora la carta que viene nueva es Kang, entonces la persona acá pregunta o el jugador pregunta si va a haber una, una mejora en eso no para poder adquirir ese tipo de cartas ¿Qué es lo que dice Stephen acá que vendría a ser el desarrollador? Dice, tenemos cambios en desarrollo en este momento pero pasarán uno o dos meses antes de que estén disponibles, o sea digamos que no estamos muy lejos para que estos cambios lleguen y podamos ver una mejora en la adquisición de nuevas cartas del juego ¿Qué es lo que dice acá? Él sigue respondiendo y dice, hacer que los nuevos lanzamientos de cartas sean más emocionantes y algo con lo que la mayoría de los jugadores puedan participar es importante y una alta prioridad para nosotros mejorar tenemos algunos cambios bastante importantes programados para los próximos parches que esperamos lo mejoren mucho es que saben qué está pasando con esto, que las cartas nuevas, y no sé si ustedes han tenido esa misma sensación, pero las cartas nuevas que llegan al juego ni se notan prácticamente. O sea, lo notas cuando aparece en la tienda de tokens, pero no hay ese hype como cuando dices, oye, mira las cartas que van a llegar, ¿no? Y se hace toda una, todo un hype delante de la gente o de la misma comunidad. Y se, y se hace grande la cosa. Acá en Marvel Snap eso no sucede. Las cartas, las cartas nuevas, por más eh, interesantes que sean los personajes y todo, es como que pasan por debajo de la mesa, ¿no? Pasan sin sin bombos ni platillos acá es como que no hay mucho hype y seguramente ellos van a trabajar en tratar de hacer que el hype sea mayor para, y que también la obtención de las cartas sea más, no sé de alguna forma más sencilla porque ahorita como son cartas que todas estas cartas nuevas que llegan de serie 5 todas llegan costando 6000 de tokens y de hecho que no todo el mundo siempre tiene 6000 tokens para poder comprar una de estas cartas, entonces digamos que experimentar, no comprar, gastar 6000 tokens para experimentar con una de estas cartas realmente no lo va a valer a menos que esté seguro que esta carta sea muy buena por esa razón creo es que también el hype no es mucho tampoco porque la verdad no todo el mundo va a tener acceso al inicio nada más de poder, de poder probar estas cartas o de poder comprar estas cartas y por esa razón me parece que estas cartas pasan muy por debajo sin mucha expectativa hasta que mucho después cuando ya te sale ya la puedes probar y ahí recién comienza pues un poquito a verse la emoción de esa carta pero hasta ese entonces pueden pasar varios meses de repente para que un jugador tenga esa carta y ya de por sí, digamos, el meta que tenía justamente esta carta Donde podía haber destacado, ya no va a destacar, ¿no? Ya, ya hay otro meta muy diferente y esta carta ya no brilla Y pues, digamos, es como si fuese una más del montón Entonces, me gusta mucho la respuesta de Stephen acá Porque ellos están identificando todos estos problemas Y están tratando de avanzar A que puedan tratar de ver una forma de mejorar esta experiencia Para que nosotros podamos acceder, digamos A, de repente, tener estas cartas de una forma más fácil Siguiente pregunta ¿Alguna de las variantes actuales se actualizará alguna vez a la próxima variante mítica esto quiere decir con efectos especiales únicos no en este caso las variantes míticas me parece que se está refiriendo a las variantes que se encuentran en la tienda de tokens que cuestan 5000 de tokens y que tienen efectos especiales o más cositas o más animaciones especiales que no tienen las demás variantes acá lo que te dice Steven es dudoso de que las variantes actuales se actualicen a míticas o sea digamos que las animaciones de las variantes actuales sean de las de 1200 de oro o las de 700 de oro se van a quedar con están y no se van a actualizar a los efectos o animaciones que tienen las variantes míticas muchachos y aquí vamos a leer la siguiente pregunta que para mí es una de las más importantes porque guarda relación con la llegada de Kang que es una de las cartas que en mi opinión es una de las más fuertes del juego que es lo que te dice acá Kang estará permanentemente en la serie 5 como otro gran villano. Recuerdan ustedes que los grandes villanos ahorita dentro de Marvel Snap vendría a ser Galactus y Thanos. Que son cartas que no van a bajar de la serie 5. Se van a quedar siempre ahí con un valor de 6.000 de tokens. Lo que te dice Steven acá es todavía estamos discutiendo esto y se compartirá cuando se tome una decisión. Lo bueno es que ellos están acá deliberando en ver si Kang realmente va a quedarse en la serie 5 como los demás como Galactus o como Thanos o eventualmente va a dropear de series como las demás cartas que están dropeando de series y yo también en otra respuesta del desarrollador leí también que ellos iban a hacer este anuncio de decir si Kang iba a ser un Big Bad como Galactus o como Thanos antes de que lancen todavía Kang o sea como para que la gente tenga la seguridad de si comprarlo realmente por 6.000 de tokens sabiendo que ya no se va a de devaluar Kang o de tener cuidado de repente y esperar a que se dropee un poquito de series para poder adquirirlo después entonces me parece que esto es una muy buena señal de que están considerando si es que de repente Kang debería ser un gran villano y yo creo que sí porque Kang en verdad es un, es un villano muy importante Es tan relevante como Thanos o como Galactus eh, Incluso ahora en el nuevo eh, Digamos en esta película De Ant-Man y Quantum Mania ya han presentado A Kang acá y parece que va a ser el Que va a dar todos los problemas en las demás películas Que lleguen, entonces yo al menos Desde mi punto de vista lo veo lógico Que a Kang lo pongan también como un Big Bad Y que no baje de series y se quede siempre Con 6000 de tokens en serie 5 Siguiente pregunta ¿Habrá alguna vez más emotes o una tienda De emotes? Dice, tienda de motes. ¿Eh? Recuerden que los emotes son aquellos que tú los pones, eh, digamos, cuando tú le das clic a una carta. No te salen unos cuatro emotes, y creo que esos emotes que los puedes poner encima de las cartas, como para señalarle a tu oponente que esa carta te gusta mucho o que te fastidia. Bueno, parece que va a haber diferentes tipos de emotes, otros tipos de emotes. Y es lo que Steven lo que dice es que está en la hoja de ruta, que esto posiblemente los van a crear ¿no? y, de, y luego van a estar a la venta. No sé si por oro o por dinero real, pero será cuestión de ver cómo se va a desarrollar eso más adelante muchachos siguiente pregunta y este tiene que ver con la carta más amada y más odiada que hay en el juego actualmente aero está en la lista de observación le está diciendo al desarrollador y el desarrollador responde le pone ojitos nada más que aparentemente sí está en la lista de observación aero y que no se sabe si más adelante la van a nerfear pero ya te está dando más o menos una señal de que los desarrolladores ya le pusieron el ojo aero la siguiente pregunta sería se agregará música nueva al juego en algún momento y steven dice absolutamente espero llegar a un lugar donde podamos tener un nuevo éxito cada temporada, imagínate cada temporada de repente por ahí lanzan una nueva música y está genial para poder digamos complementarlo con la experiencia misma del juego, siguiente pregunta ¿habrá un evento como el desafío de Nian esta temporada? recuerden que el desafío de Nian era un evento colectivo ¿no? y que te iba dando recompensas conforme ibas avanzando e ibas destruyendo al monstruito ¿qué es lo que te dice Steven? hemos pausado esto por ahora sentimos que no estaba alcanzando el nivel de calidad al que nos mantenemos mientras nos distraen de funciones más importantes, miren esto puede parecer malo, puedes decir oye pero cómo es que no quieren hacer más eventos para nosotros pero él acá lo está está justificando el por qué no lo está haciendo el hecho de que dicen que esto los distrae de funciones más importantes si a mí me dices que no vas a hacer este tipo de eventos o que vas a dejar de hacer ese tipo de eventos para poder avanzar más rápido de repente el modo torneo o, o poder mejorar el modo de batalla amistosa o poder traer más rápido la experiencia de, del user interface de la PC, pues la verdad yo te compro eso, no hay problema no hagas ningún evento hasta que hagas más rápido esas cosas que sí son mucho más importantes que estar haciendo de repente un evento colectivo y estar en ti, que son premios pues de 100 créditos, 100 de oro o sea, es demasiado esfuerzo para ellos y para nosotros también el estar haciendo ese evento donde realmente te dan muy poquitas recompensas de muy bajo valor. Entonces yo prefiero mil veces de que comiencen a desarrollar estas cosas importantes que están dentro del roadmap antes de estar encontrando ese tipo de eventos. Ahora la siguiente pregunta: ¿por qué Mindscape no mejora a The Collector? Muchachos, Mindscape es la, esta ubicación que en el turno 6 intercambia la mano de los oponentes. Entonces, claro que Collector al momento de recibir cartas nuevas, está pues este, debería de y lo que está preguntando acá es por qué no está mejorando eso, por qué no mejora el poder de Collector. Y acá Steven dice, es un error, lo revisaré la próxima semana. Lo bueno es que digamos que estamos cerca a que puedan arreglar para aquellos jugadores que tienen mazos con De Collector. Esto es una buena noticia porque ahora el Mindscape pues, va a ser la función que debería ser. O sea, el intercambio de cartas hace que De Collector se pueda bostear con su poder también ahora nos vamos a la siguiente pregunta ¿cuánto tiempo crees que podría seguir lanzando cartas al ritmo actual? y Steven dice, planeamos seguir actualizando el juego durante los próximos 10 años o más y queremos que Marvel Snap sea el CCG más grande del mundo me gusta la actitud de los desarrolladores, me gusta la visión que están poniendo por delante, porque si tienen esa, esa motivación o esa visión de ser los más grandes de los CSG de, todo, de todos los juegos que hay por el momento, pues me parece excelente que tengan esa ambición porque eso los va a llevar a tratar de mejorar todo lo posible y tratar de hacer las cosas más locas posibles para que la gente se pueda sumar al juego, y esto significa también muchachos que también va a haber este digamos unos competitivos muy buenos para que el juego se desarrolle más, tiene que desarrollarse un competitivo, porque así eso trae más atención de gente que se quiera sumar al jueguito, y acá también lo que te dice es el tema del de ritmo no de seguir lanzando cartas nuevas bueno, Marvel tiene un sinfín de personajes, incluso tiene sinfín de multiversos me parece, no y eso, eso hace de que puedas tener personajes. Si vas a lanzar a ritmo de 4 cartas al mes. Esto en total serían 48 cartas al año. Entonces, digamos que en 10 años, cuando tienes? 480 cartas. 480 personajes. Que creo que son Es, es un grano de arena comparado con todo, el, con todo el universo de Marvel. Creo que hay muchos más personajes de esos que les acabo de comentar. Y que probablemente seguramente sacarán más personajes. O qué sé yo. Pero es bastante, muchachos. Claro que ahí el reto viene a ser las habilidades en cada personaje ¿verdad? Que eso tiene que tener su propia identidad Pero de todas formas lo que ellos te dicen acá y me parece interesante es que quieren ser el juego más grande del mundo CCG Esta pregunta que viene acá como tiene una traducción media rara la verdad se está refiriendo a los potenciadores ¿no? ¿Cuál fue el cambio en el parche para facilitar el ingreso de potenciadores en cartas que realmente lo necesiten? Y acá Steven te dice ¿no? Los potenciadores tienen ahora el doble de probabilidad de apuntar a cartas que necesitan más potenciadores para poder mejorar. En este caso, ahora la probabilidad me parece que es por 2. Dice, creemos que le permite actualizar las tarjetas o las cartas que le interesan con más frecuencia. Las cartas infinitas se tratan como ultra y obtienen un enfoque adicional hasta 50 potenciadores propios. Tienen en cuenta el nivel de actualización actual, este cambio este cambio dice no son de que te va a dar muchos más potenciadores o sea, la cantidad sigue siendo la misma pero la probabilidad de ahora en fijarse en potenciar cartas que lo necesitan va a ser el doble luego aquí la otra pregunta es cuándo se agregará la confirmación de compra de la tienda y steven dice llegará en una actualización futura pero creo que eso ya llegó en el parche anterior me parece así que creo que eso ya no debería el problema la siguiente pregunta sería por qué se cambian ahora tu oponente se retira y victoria no sé si ustedes habrán dado cuenta pero cuando el oponente se retira tú ni te das cuenta o sea es como que la pantalla se, se abre ¿no? y sale victoria y después dice el oponente se retiró, es medio raro pues eso no debería ser así, pero Steven acá dice que esto es un bug que seguramente lo van a arreglar en el siguiente parche y acá viene esta pregunta que es muy interesante que tiene justamente que ver con este parche donde habían dicho que iba a haber un sistema de protección en la rotación de series 4 y series 5 en la tienda de tokens, acá dice no la pregunta, ¿se combinan ahora las series 4 y 5 en la tienda de, en la tienda de tokens? entonces, si me salté a Thanos, ahora tengo que esperar hasta que vea lo, la serie 4 y 5 para verlo en rotación nuevamente y Steven dice, sí, eso es correcto la rotación de las series 4 y 5 ahora está combinada, así que muchachos ya saben, si ustedes quieren una carta de serie 4 o serie 5, piénsenlo bastante bien, si es que la van a dejar pasar así no tengan muchos tokens de repente si es que les gusta mucho esta carta, sea Thanos o Galactus o cualquier otra carta de repente que deseen comprar, Pineenla de una vez porque si no para que la vean de nuevo, depende la cantidad de cartas que le falte se puede tardar dos semanas, tres semanas y así. Luego la siguiente pregunta dice, esta nueva versión de Thanos Animation es la versión final dice, y Steven dice, ni siquiera cerca, más muy pronto me parece que se refiere a esta animación de acá que vamos a ver, no sé si ustedes han visto esta animación de Thanos, pero la verdad está bastante bonita, acá voy a eh, eh, la pantalla la voy a solamente encoger un poquito la voy a checar para que ustedes puedan ver toda la animación completa, y acá dice, no este es en el Twitter de Marvel Snap, dice la, um, la animación de apertura actual de Thanos no no, es, no está como que muy bien. Y aquí dice: That's why we're", aquí. Es por eso es que nosotros le estamos haciendo un hot fix. O sea, es un fix rápido que no necesita parche. Y dice que al titán loco, no mañana removeremos la eh, que dice la animación existente. Y acá lo que te muestran es la nueva y mejorada animación que será incluida en el siguiente parche. O sea, ahorita todavía no ven los que tengan tanatos en estos momentos. Todavía no van a ver esa animación, sino en el siguiente parche. Y aquí es esta animación. Ya interesante la animación de Thanos acá miren ve, sale con sus 4 con las 6 gemas del infinito sale con las 6 gemas del infinito que está digamos interesante ¿eh? está interesante la animación es una animación bastante sencilla en la parte de la aparición se podría decir que hay un poquito de trabajo en la animación ¿No? Digamos que ahí. Pero después, el hecho de que solamente viajen al mazo. Bueno, eso es una animación bastante sencilla. Pero digamos que eso dicen que lo van a ir mejorando más con el tiempo. Esperemos que sí. Porque Galactus, la verdad, tiene una animación bastante elaborada. Bastante buena. Y no puede ser que Thanos tenga una animación tan sencilla. Espero que eso lo puedan mejorar con el tiempo. Y que los demás, que los demás que se les llamen gran villanos, ¿no? En este caso Thanos Galactus. Y quién sabe de repente Kang. Puedan tener animaciones bien sobresalientes. Muchachos, y aquí estamos casi al final. Y aquí hacen una pregunta que es bastante interesante Que dice, ¿Cómo afectan los cambios en el cronograma De las películas de Marvel Al cronograma de Snap? Como ustedes habrán Dado cuenta, esta última, este último pase De temporada, por ejemplo, así como otros Anteriores, han hecho el lanzamiento Del pase coincidiendo con el lanzamiento De una película de Marvel, que tiene que ver Justamente con la temática del pase de temporada Que está poniendo Marvel Snap Lo cual hace que tenga más hype con respecto A la película de Marvel para aquellos que también Son fanáticos de Marvel y siguen bastante También todas las películas de esta compañía entonces qué es lo que dice acá el desarrollador ya estamos planeando algunas temporadas increíbles para Marvel Snap hasta 2024. Esto nos da mucha flexibilidad para ajustar el contenido y el tiempo de nuestra temporada. Si hay retrasos o actualizaciones en el calendario de Marvel. Intentamos apuntar a una buena combinación de temporadas que coincidan con algunos de los horarios de Marvel. Así como temas que sean independientes y ayuden a contar más historias de todo el multiverso. Miren acá acaba de decir algo muy interesante el desarrollador. Lo que está diciendo acá es que ellos ya tienen prácticamente todas las temporadas programadas para este año e incluso ya están haciendo las temporadas para el año siguiente o sea están prácticamente trabajando con un año no con un año de adelanto pero qué hace que este que el estar con este tipo de adelanto hacen de que todas estas temporadas que ellos ya tienen programadas para todo el 2023 si es que por ahí surge algún problema con el digamos con marvel y por ahí digamos no coincide o no coincidiese el lanzamiento de una película con el de una temporada de, de marvel snap como ya tienen todo programado simplemente lo que pueden hacer es agarrar un, una temporada del 2024 y ponerla rápidamente o reemplazarla en la del 2023 que justo iba a ser lanzada en la fecha de la película de Marvel y si la película de Marvel la pasaron para el siguiente mes de repente la, repro la mueven para el siguiente mes esta temporada y así es como pueden arreglar ese tipo de problemas porque tienen todo ese contenido para poder jugar entre todo eso ahora también hay que darnos cuenta de algo no siempre van a lanzar una temporada que coincida con el lanzamiento de una película de Marvel no sé si ustedes habrán dado cuenta pero en la temporada de Sabu por por ejemplo fue totalmente independiente es una temática independiente que no tuvo que ver nada con ninguna película de marvel ahí y ellos lo que te están diciendo es eso justamente no también quieren lanzar temporadas pases de temporada que sean independientes y que ayuden a contar más historias de todo el multiverso incluso aquellas historias que casi no se cuenta mucho en el multiverso ellos también de repente le ponen más énfasis para que genere un poco más de hype Muchachos, y aquí viene una pregunta muy interesante que a muchos de ustedes les va a interesar porque esto es algo que se ha preguntado mucho y acá lo está respondiendo el desarrollador. Si compro un paquete con una variante de una carta para la que no tengo la carta base, ¿puedo ver las variantes de esta carta? carta en la tienda y el desarrollador pregunta, deberías poder ver otras variantes en la tienda y obtener variantes de cajas misteriosas acá vamos a poner un ejemplo bastante simple, el bundle de Mr. Negative que ha sido hace poco, más bien que se ha dado y que mucha gente lo ha comprado, hay mucha gente que compró este bundle también porque no tenía la carta base de Mr. Negative, entonces tú al comprar la varia, el bundle con la variante de Mr. Negative lo que va a hacer es que se va a activar dentro de tu cuenta que también vayan a salir en la tienda por ejemplo de variantes que ya te salgan variantes de Mr. Negative o que también en las cajas misteriosas te puedan salir también variantes de Mr. Negative sin que tengas la carta base tú incluso la variante que compraste del bande lo puedes jugar sin problema en el juego pero eso sí no es que no si esto no significa que en los cofres de reserva de coleccionista no te vaya a salir a Mr. Negative la carta base te va a tocar de todas maneras pero de por sí ya adelantaste digamos la adquisición de Mr. Negative para que ya lo puedas ir jugando. Muchachos y esta es una pregunta bastante curiosa porque acá dicen hay alguna forma en la aplicación o en el juego de ver la serie en una carta Y acá el desarrollador responde no esto es algo en lo que estamos trabajando interesante claro yo el momento de cliquear una carta así como se ve por ejemplo en el mismo juego digamos que estamos acá ahorita vamos a pasar a este lado de aquí ya estamos acá y yo estoy viendo por ejemplo ahorita la tienda de tokens tú estás viendo acá Thanos y acá arriba dice serie 5 ese es algo similar a lo que está preguntando ahorita la persona al desarrollador si es que hay alguna forma Forma de que la serie se pueda ver reflejada en la carta, o sea seguramente es como que le das un clic a la carta ¿verdad? le puedes dar un clic acá y eh, así como sale variante de Dan Hip, de repente sale una información que dice a qué serie pertenece esa carta y me parece que es una información de todas maneras que puede eh, digamos no está de más que esté ahí así que es interesante que lo pongan y qué bueno que el desarrollador haya considerado o estén considerando trabajar en agregar ese detalle y bien muchachos espero que les haya gustado toda esta información sobre las preguntas que le hace la comunidad a los desarrolladores de Marvel Snap porque la verdad aquí más o menos podemos ver la forma de trabajo de los desarrolladores y las cosas que tienen planeadas a futuro en el juego o digamos las cosas que también están considerando arreglar o corregir para poder mejorar la experiencia del mismo cualquier duda o consulta que tengan ya saben que las pueden hacer aquí en los comentarios de lunes a viernes estoy en la plataforma morada también haciendo siempre las transmisiones en vivo y si tienen cualquier duda también la pueden hacer ahí sin ningún problema así que ya sabes te espero allí un abrazo para ti